Yo creo que hay buenas propuestas desde, desde lo que hiciera la presidenta la ex-presidenta Michelle Bachelet respecto a proteger algunas zonas. Eh, sin embargo, creo que en, en la ejecución y la operatividad de esas, esas políticas falta. Nos falta mayor conciencia, mayor cultura por parte de la, de la ciudadanía en general, por parte de todo el país, eh, respecto a focalizar este tema como algo importante, la sustentabilidad de nuestro océano. Creo que es el gravitante hoy día asumir una política pública mucho más fuerte e incluso desde las regiones. <música> Primero, hay antecedentes y datos que en algún momento se hicieron a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional, por ejemplo, lo que tiene que ver con la macrozonificación y microzonificación del borde costero. Seguidamente, hoy día, sabemos que hay varias especies que están en extinción. Por lo tanto, reunir esos antecedentes más otros estudios que hay, hoy día pueden de aquí nacer mociones parlamentarias justamente que apunten a proteger algunas partes, eh, declararlos como, como zonas eh, protegidas, ¿ya? Eh, tanto para la pesca industrial, para la pesca artesanal, como para, como para la pesca de diferentes alternativas. Yo creo que es sumamente importante que hoy día tomemos esa conciencia, pero más allá del Congreso yo creo que hoy día pueden salir iniciativas importantes con la legislación que existe.